Hola, buenas tardes. Soy la doctora Daniela Zamora, jefa de Nefrología del Hospital Barros Luco. Y a través de este video quiero invitarlos al nuevo Congreso de Nefrología, Hipertensión y Transplante a realizarse entre los días 2 y 6 de noviembre del 2020 por vía virtual. Quiero contarle que habrá grandes expositores. Por ejemplo, quiero destacar a la doctora Georgina Piccoli, una gran nefróloga italiana que expondrá sobre el tema enfermedad renal crónica y embarazo es importante para nosotros y los nuevos nefrólogos entender y escuchar de estos temas. La mujer, por su condición especial de embarazo, parto por puede estar expuesta a un daño renal si es que no tomamos las medidas de prevención y diagnóstico temprano de estas enfermedades. Es por esto y por todos los otros grandes expositores que están que los quiero invitar a participar a inscribirse en este nuevo congreso.